Señores, eh, Luis Abinader hizo varios nombramientos ayer. Eh. Y uno de esos nombramientos fue... Macorí, para cuándo? Eh, la gente de Macorís está esperando su, su, su nombramiento. Eh, atención. Atención. ¿Cuándo en Macorís? La gente que va a venir de Macorís, eh. ¿Por qué es que los gobiernos siempre no tienen como secundero nosotros? Eh, no, no, no, no es secundero. Todo va a depender de la influencia pero que tú tengas. Un ministerio de Macorí uno pero solo. no, pero falta ministerio todavía, Jorge, no te desesperes. ¿Cuál falta? Falta como uno damas. ¿Como uno? Mira, cuál. falta la mujer. Ya lo dieron. Ya lo más queda uno, yo creo que es eh, el límite. Eh, ok, sí, ahí está. Eh, educación superior no lo han dicho. Educación superior. No lo han dicho. No han dicho eh, Indotel. No han dicho Indotel. No han dicho... Eh, creo que desde de norte tampoco han dicho. La de norte no va a existir, acuérdate. No, pero va a haber un superintendente. Tú sabes, va a haber un de superintendente. No, que va a existir. Ok, pero te estoy diciendo que todavía... que una... le va a quedar el nombre desde de norte? <ríe> en este lado del país, de quiera que le digan el sur, el norte, el este, se va a quedar igualito. Eso va es en papeles que va a cambiar el nombre. Ok. El nombre? Pero bueno. Entonces, falta ministerio todavía, que, señores, faltan todavía muchos ministerios. Falta INAPA sí, falta ¿no? aquí en Macorís. Y, ¿Cómo que INAPA claro, en Macorís? INAPA bueno, y, y, en la provincia, en, en el país todavía falta. INAPA <risa> lo que falta. Y aquí en faltan todavía los subdirectores. Muchos subdirectores. Faltan... faltan y la botella también. No, yo la no botella, sé. Si no, no, no. Ahora. ¿Cuál fue el nombramiento más que las personas ayer en las redes sociales? Se lo comieron un grupito de personas. Fue por la licenciada Milagros de Cans. Cans. Pues cierto, una muchacha muy hermosa. Imagínate muchacha tú. muy hermosa, ¿eh? <risa> ¿eh? Flaco, tú una muchacha así, ¿eh? flaco, te limpia la familia. ¿Eh? Su ¿Eh? madre, que ¿Eh? está rondeando seguro los 80 años, todavía se ve bien. Dios. ¿Cuántos años tiene la mamá? No sé, no sé. <risa> <risa> Eh, si sí, sí, sí, es dominicano, sí. para que pasa es que es del lado de los popis hija, hija de milagros Milagros de más y de Atue de, eh, Atue de Kans. El difunto Atue de, Kans. El difunto Atue de Kans. Pero el qué pasa de Kans. Las personas se han enfocado solamente en la crítica Porque es hija de milagros no Soy por Atue de Can un pilar del partido Pero Atue de Kans, no, y ella también eh, que Parte de, de, de, de lo que han administrado Y, y han dirigido ese, el partido eh, De Atue de Kans. Pero qué pasa por cierto, que fue un aliado a Luis Abinader. Sí, sí, sí. sí, sí. Ahora, para aliado. los <risa> lo que distractores... ...de discute. esa hermosa persona... ...porque no solamente porque ella sea bella. Ni porque tenga porque dinero. Mi, porque es muy fácil criticar a esta niña... ...que tiene todas las capacidades... ...para hacer, estar ahí. Y, y que no va pero a... nadie dijo nada... Que, su, ...que se supo ya lo último... ...cuando estaba Alessandra MVP... Eh, en Inaipi. Que ¿Con? yo quiero que tú me busques a mí el récord de Alessandra. Con todo el respeto de mi amigo Moza ¿Qué me... Que, o sea, ¿Qué tiene Alessandra? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene Alessandra? Y en Inaipi, Flato, dime, dime. qué Ella cuidaba niños. ¿Qué? Cuidaba niños ella en Inaipi. Cuando Alessandra nadie decía nada. ¿Cuánto era que Hasta que, que, que se supo lo último. ¿Cuánto era que cobraba? Pero ahora ella, cien mil y pico. Miren lo que esa niña tiene Así en su, en su sí. currículo. Jorge Luis, atención, Juan Luis. Eh, esa, ella parece que viene estudiando. Mi amor, no sé. Tú, yo me imagino tuviste tu noviecito y tu vaina. hiciste tu corito porque... Eh, Dios mío, estudiando tanto. No había vida ahí. Eh. Y económicamente ya estaba asegurada. Fueron bien. Entonces, <risa> Licenciada Milagros de Cants. Aquí dice. Viceministra... Por cierto, ella está bien. Pero esas mujeres que estaban ahí... Chapis, lo voy a decir así, Chapis, que estaban nombrados sin ningún currículo. Ay, no, nadie decía nada. Nadie decía nada. Pero esta niña... Le eh, preparada. Preparada, ¿eh? Si que va... Ese carro. Que no es que ella va a subir fotos con, con ropa Louis Vuitton, porque yo la sigo hace mucho a ella. Ella, muchacha, no sube ni siquiera fotos de, de... que vaina ni cosas así como alguna. Que así... Como... Bueno, vamos a leer su currículo. Ella es la viceministra de Cooperaciones Internacionales. A partir del Cooperación Dune. Internacional. Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella es Milagros de Currículum. Abogada con maestría en gestión ambiental en la Universidad de Yale. ¿Eh? eh, eh? Eso no es aquí. ¿no? Eso no es aquí. <risa> maestría en Derecho en la Universidad de Boston. Eso no es aquí. Massachusetts. Tampoco. Trabaja como asesora en financiamiento climático y políticas públicas en la Global Green Growth Institute, Institute no de México. Y como asesora legal de Green Climate Fund, perdón mi inglés, estoy aprendiendo de Neto en Corea mm -hmm. del Sur. Investigadora, docente y ha publicado dos libros. Miren qué dos libros. Atención, eh. los muchachos, los más se le están dando zoom a esa foto, mira. Atención: dos libros y varios artículos donde ha tratado de temas de cambio climático, sostenibilidad, ha sido reconocida por organizaciones ambientales como la Asociación de Derechos Ambientales Yale en la categoría de liderazgo. Ella no vino y no tiene un currículum de esos currículos, tú sabes. De que van a la universidad ah, no yo me gradué ah sí yo soy abogada ella, ¿eh? no, no. ella tiene un Muy currito facetas, ¿eh? esa muchacha va a hacer un trabajo una muchacha joven junto y no con va Juan a robar Jere. porque no necesita eso no, junto a Orlando Jogémera junto Orlando Jorge, mira, que parece ser que es un experto en la materia, un buen gerente y al lado de ella van a hacer o sea, van a tener eh, una situación. Tiene que haber una revolución de medio ambiente y, aquí. Y, y, y ahora, escuchen bien. Recuerden bien que estamos desacreditados a nivel mundial por los cochinos y los tirabasuras que nos hemos Qué convertido sombra, eh. en las playas. No solamente por la revista esa que salió. Porque la mala gente se ha ahí. Recuerda la vez que llovió mucho cuando, se, que, cuando la toda se esa basura. se tapan aquí porque uh -huh. la gente tira la basura. Y la basura se, se vio en el mar. Eso se, se, se vio, vio a nivel vio mundial. Vio. Eso fue una imagen a nivel mundial. Y necesitamos personas yo como ella. No te que caigan presas mucha gente aquí que tire basura. Necesitamos gente como Entonces, ella. Yo señor que cuando sí. anda borracho en la guagua tira la botella para afuera. Óyeme, óyeme. Óyeme, eh, Jorge. Esa muchacha, esa muchacha le va a darle ese, ese, ese toque que necesita a nivel internacional, porque no es que van a limpiar nuestra imagen, ellos van a trabajar para que el medio ambiente se cuide y a nivel mundial lo no puedan, ve no puedan ver nos puedan ver diferente porque la verdad que decirla, a nivel de medio ambiente estamos desacreditados entonces no podemos pero, pero, poner una pero, gente sí, improvisada. Pero ahí. oye Génesis lo bonito del caso es que cuando vamos a otro país, ese mismo dominicano que aquí es un cochino, en mm. otro país camina por la raya. Sí, por la raya. Para no pagar la multa que le. A ella poner. ella va a será a una, ella creo hará un excelente trabajo y más en el ámbito internacional, ya que todos nosotros sabemos que hemos tenido una mala imagen a nivel ambiental. ¿Eh? Ambiental, no tenemos una buena imagen. No me vengan con esa, ¿no? No, no, no, no tenemos una buena imagen. Así que, Jesús, por un centro cervecero al otro día a las 7 y media de la mañana, para como, dice, como dicen... Como dicen... Oh, un, de vaso el como dicen... ¿Eh? ¿Eh? Como, dice, como dicen los muchachos, dejen su dema. Sabemos lo que... Sabemos tenemos... que lo cantó aquí Frank Chicken...